Hola, bienvenido al semillero de programación de Python. Este semillero está compuesto de 11 mini proyectos y está pensado para que cada mini proyecto se haga en una semana. Además de los videos explicativos de cada proyecto, vas a encontrar material de apoyo como ejercicios o como organizadores gráficos para que te ayuden en tu proceso de aprendizaje. En este primer video vas a conocer a los tutores que están detrás de este proyecto y pues bueno, te invito a aprender muchísimo y aprovechar esta oportunidad. ¡Adelante! Hola a todos, mi nombre es Jason Steven Barreto. Soy voluntario del Semillero de Programación ofrecido por FED y actualmente estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la Escuela Julio Gravito en Bogotá. Hoy vengo a hablarles como la programación y todas sus áreas y aspectos donde uno se puede desempeñar. Y pues bueno, eh, iniciando, quería comentarles que pues, el semillero o se fundamenta en un lenguaje de programación que es Python. Claramente hay muchísimos más otros lenguajes, pero Python es un lenguaje muy completo, muy didáctico, es un muy buen lenguaje para iniciar en este ámbito de, de la programación. Mm, bueno, inicialmente quería comentarles qué es programación, entonces digamos que en su definición formal dice que es un conjunto de, de instrucciones consecutivas y ordenadas. Eh, que se le dan a un computador, un aparato tecnológico para que realice una tarea determinada, ¿cierto? Pero digamos que esto se queda como muy, muy corta, esta definición se queda muy corta porque la programación conlleva muchos más aspectos y es mucho más amplia. Digamos, un computador no puede tomar una decisión por sí solo, es él solo como lee líneas de código y, y desarrolla algo que nosotros como seres humanos queremos que haga, una tarea específica, algo que que estamos interesados en obtener, ¿cierto? Entonces, digamos, en ese aspecto debemos ser muy, muy, muy claros. Mm, ok, quería comentarles cómo hoy en día la, la importancia de programar es, es brutal. O sea, saber programar debe ser tan importante como saber matemáticas, tan importante como saber otro idioma que es inglés, por ejemplo. Entonces, digamos, las áreas que, que uno se desempeña, Sabiendo programar son muchísimas, pero algunas son como, digamos, videojuegos, eh, seguridad en la red, por ejemplo, eh, la creación de robots, se necesita programación, la creación de, de apps en, en tu teléfono o en tu computador o, o en una tablet, en lo que sea, ¿cierto? Eh, hoy en día, en todo, en todo se necesita saber programar. Ok, mi experiencia. Eh, cuando yo inicié en la escuela a programar, eh, digamos, yo no, yo no tenía como bases de nada. Eh, yo soy de la parte rural, yo soy de Boyacá en Berbeo, nací y estudié en, en Berbeo, Boyacá. Y cuando llegué a la escuela, pues no, no tenía ninguna experiencia, ¿cierto? Eh, pero iniciando me llamó muchísimo la atención, es muy divertida, eh, te, te hace crecer en la parte personal, en la parte profesional, eh, te vuelve mucho más creativo, mucho más lógico, razonas mucho más rápido. Y, y la verdad, cuando creé mi primer como videojuego, mi primer jueguito en Python, eh, fue muy satisfactorio saber que, que las trasnochadas, que, que haberle metido empeño, eh, pues valió la pena, ¿cierto? Mm, también estoy como muy contento de que ustedes tengan la oportunidad de de tan pues, tan jóvenes que están en el colegio eh, empezar a programar y la verdad es muy muy importante y como un lenguaje en Python es muy divertido. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Franco Ulloa. Nací, crecí y estudié en Bogotá, pero desde hace seis meses trabajo como programador en Noruega. Yo me gustaría hablarles un poco sobre la importancia de la programación eh, en nosotros como seres humanos, como especie. Para esto me gustaría que me acompañen haciendo un ejercicio mental y este ejercicio empieza escogiendo un número cualquiera. A mí me gustan los números fáciles, así que voy a escoger el número 1. ¿Vale? Ahora a ese número quiero que le sumen 1. Que en mi caso, eso da... dos, Sí, dos. Luego, a ese número que obtuvieron, quiero que lo multipliquen por 2. Que en este ejemplo nos va a dar 4. Y finalmente, a ese nuevo número quiero que le resten 0. En este caso, en este ejercicio el resultado final es 4. Ahora quiero que repitamos este ejercicio, pero imaginémonos que su mamá los interrumpe justo cuando están haciendo la segunda operación, es decir, la multiplicación. Entonces su mamá llegó, tocó el cuarto, y ustedes se concentraron y sin culpa escribieron que 2 por 2 es 5. Luego su mamá se va, ustedes vuelven a concentrarse y terminan el resto de las operaciones bien. Es decir, le pueden restar 0 y obtienen el número 5. Es decir, el resultado de este ejercicio es 5. Uh -huh. Ese ejercicio puede parecer muy sencillo porque es muy fácil encontrar eh, el error, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tenemos millones y millones de operaciones? Se vuelve más, cada vez más complicado encontrar el error y se vuelve cada vez más sencillo cometer un error. Y lo que es peor aún, ese error que cometerían eh, se propagaría por el resto de las operaciones, ¿cierto? Ahora quiero que piensen en lanzar un cohete en el espacio. Lanzar un cohete en el espacio no es una tarea nada fácil que además requiere millones y millones de operaciones como las que acabamos de hacer en esos ejercicios. Entonces, ¿cómo es que los humanos logramos lanzar cohetes al espacio antes de que nos inventáramos los computadores modernos? Pues resulta que en los 40 había equipos de mujeres dedicados exclusivamente a hacer este tipo de operaciones y revisar de que no hubiera ningún error. A estas mujeres se les conoció como las computadoras humanas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles que las razones por las que solo había mujeres eh, en esos equipos mmm, realmente era que el sexismo de la época no les permitía tener eh, el mismo mando que un hombre, pero eso sí, fueron indispensables eh, para nuestros logros como humanos. Pero bueno, volviendo al tema, aunque esas mujeres son heroínas, mmm, esta manera de hacer cálculos consume mucho tiempo, mucha energía y mucho personal. Además, ese personal sigue siendo capaz de cometer errores. Y no es porque no sepan matemáticas o no, no es porque no sean lo suficientemente inteligentes, sino porque es imposible desatar lo humano de lo imperfecto. Y de ahí entonces es donde surge una de las grandes importancias de la programación, y es que con la programación podemos hacer trillones de operaciones con muy, poco, eh, con, muy, con muy pocos errores, ¿cierto? Y luego podemos utilizar esas operaciones para grandes logros de la humanidad, como fue aterrizar en la luna. Como un dato curioso, solamente les quiero decir, actualmente el récord de operaciones por segundo son 2.3 trillones. O sea, el mejor computador del mundo en este momento es capaz de hacer 2.3 sumas o multiplicaciones o este tipo de operaciones aritméticas en un segundo. Y bueno, un trillón, en caso de que alguien no lo sepa, es un 1 con 18 ceros al lado. Hola a todos y bienvenidos a este seminario de programación con Python. Mi nombre es Juan Carlos y voy a ser uno de los tutores en este semillero. En este semillero vamos a aprender a programar con un, programa, con un lenguaje de programación que se llama Python. Yo personalmente estudié economía y aprendí a programar por mi cuenta. Como la persona a la derecha, vemos que es una actividad muy difícil y que si uno lo hace solo, pues puede ser un poco frustrante. Pero si uno lo hace en compañía, se deja guiar y... Con amigos o con compañeros de programación, uno desarrolla las habilidades y se reta a sí mismo o a sus mismos compañeros a desarrollar nuevas habilidades. Aprender a programar es una de las actividades más interesantes que hay. La práctica hace el maestro. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque nosotros les vamos a enseñar a programar, para que ustedes aprendan necesitan practicar, practicar y practicar. Es como aprender a tocar un instrumento. Aunque nuestro profesor esté enfrente de nosotros enseñándonos a programar, nosotros tenemos que practicar, practicar y practicar. Eso es lo que nos va a permitir ser buenos programadores. Programar no es una tarea fácil, pero es una tarea muy interesante. Ustedes van a desarrollar habilidades de resolución de problemas al aprender a programar. Aunque sientan que programar es difícil, cuando logren resolver estos problemas o logren desarrollar esas habilidades de creatividad, se van a dar cuenta que es muy gratificante. ¿Qué pasa entonces cuando nos, nos volvemos personas más creativas? Pues desarrollamos la innovación. Nos volvemos personas que desarrollamos habilidades de innovación y miramos las cosas de una manera distinta a los demás. Por eso los invito a que disfruten y empiecen con ganas este eh, semillero de programación y disfruten el proceso de aprendizaje. ¿Listo? Estamos acá para apoyarlos, entonces lo que necesiten, saben que pueden contar con nosotros. Bienvenidos.